Pues muy buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias a lo primero a la EPN por la invitación y poder moderar esta última parte del, del foro, que yo creo que no podríamos eh, acabar esta sesión de una, de una mejor forma, ¿no? Por, por cerrar todo lo que se ha ido comentando de la importancia de, de, la, de la educación. Yo vengo de la, de la universidad, que a veces se ve como, bueno, esa parte ahí muy... Eh, muy, muy lejana ¿no? de la de la sociedad y precisamente desde nuestro grupo de, de investigación, pues queremos que todos los temas que venimos investigando sobre comunicación transformadora eh, también sean partícipes todas las entidades del, del tercer sector con las que venimos trabajando y eh, por supuesto con el estudiantado, ¿no? eh, que antes comentábamos la importancia de, de trabajar con el estudiantado, que ya desde hace muchos años conseguimos eh, pone una asignatura de, de comunicación para la igualdad en los tres grados de, de, de comunicación. ¿no? Y bueno, para no dilatar mucho más el, eh, el tema ¿no? y, y dar paso a, a, a Laura del Río, eh, que tiene la importancia en esta última eh, parte, eh, que es eh, periodista y coordinadora de, de los proyectos educativos de, de Maldita.es. Así que Laura, eh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y con nosotras en esta en esta sesión. Muy buenos días a todos. Yo, yo un ratito, ¿se me oye bien? Que estoy sí, estrenando aquí auriculares. Eh, estaba escuchando antes eh, la, las intervenciones anteriores y todo el rato quería mandar un montón de enlaces de, de las cosas que hacemos en Maldita Educa, pero que he estado conteniendo para contaroslas ahora y también luego os eh, hay ahí enlaces y QRs, pero os iré pasando también a través del, del chat. Voy a ver si soy capaz de. Eh, compartir mi presentación que creo que sí eh, en cualquier, perdón me he ido, la tenía ahí como a medias y se me ha ido, voy para atrás. En cualquier claro. momento, por supuesto, me podéis interrumpir para preguntar. Yo creo que esto es lo interesante es que sea un diálogo. Bueno, mm. me estoy metiendo aquí también en, en camisas no. de baras y igual está pensado de otra manera. No, no, tranquila, perfecto. En principio es bueno eso, que hay espacio para que tú puedas poner el proyecto de, de Maldita.es, las herramientas que pueden utilizar eh, todas las instituciones mm. y, y entidades. Y luego, bueno, que la gente vaya dejando eh, comentarios en el, en el chat y que sea más, más dialógico y que, que aprovechen todo tu conocimiento y experiencia eh, mediática, porque ya sabemos que antes he entrado en maldita.es, he visto ya ahí lo de, la, lo de la moción de censura y digo, tendrá mucho trabajo y sí. de, desmintiendo eh, bulos, ¿no? Porque precisamente leí antes, bueno, leyendo el título ¿no? de este foro, lo de la Hate News, uh -huh. eh, que a mí me gusta. No sé si luego lo comentarás, me gusta más hablar de, de bulos de desinformación, porque para mí lo de eh, noticias falsas es como un oxímoron. ¿no? Gracias Tamer, no... acabas de ser fichado para Maldita.es, no lo traía en mi presentación, pero voy a empezar por eso. Eh, en Maldita nunca hablamos de fake news ni de noticias falsas, porque como dice Tamer, lo primero es un oxímoron, si es una noticia eh, debería ser verdad, veraz y real debería estar apoyado en datos y en hechos contrastados. Entonces, ese es uno de los motivos por los que nosotros no utilizamos el término fake news, lo llamamos desinformación o bulos. Hay otro motivo que es que, ahora lo vamos a ver, si hablamos de noticia falsa, nos imaginamos algo que parece una noticia. Pero es que la desinformación y los bulos son más que algo que parece una noticia, pero no lo es o un político diciendo una mentira, es un audio, es una cadena de WhatsApp, eh, no sé, eh, es, es un vídeo descontextualizado, todo eso son bulos y desinformaciones y no parecen una noticia. Y luego hay otro motivo por el que no lo utilizamos eh, ese término que es porque es un término que está pervertido también desde ciertos sectores. Yo no sé si recordáis al señor Donald Trump eh, hablando de fake news media cuando se refería a medios de comunicación. Eh, fiables y solventes como pueden ser eh, la CNN, el New York Times, el Washington Post, que pueden cometer errores como todo el mundo, pero que de entrada no suelen publicar eh, desinformación, él lo utilizaba como un arma rojaiza contra esos medios de comunicación cuando realmente el que estaba desinformando muchas veces era él. Entonces, por todos esos motivos, en Maldita no utilizamos ese término, así que gracias también, eh, porque ya no, no me has hecho un spoiler porque no lo traía, pero aprovecho para contarlo. Bueno, en Maldita, eh, para quien no nos conozca así en resumido, somos un medio de comunicación independiente y además estamos constituidos como fundación sin ánimo de lucro, también como asociación, porque empezamos como asociación, todo tiene unos trámites y todavía tenemos algunos proyectos con la asociación, y básicamente hacemos periodismo para que no nos la cuelen como lo llamamos nosotros, es decir, verificar todos esos contenidos desinformadores que circulan tanto a veces en medios de comunicación como en y sobre todo mucho en redes sociales y muchos los que están eh, relacionados con los discursos de odio circulan en, en, pues, por WhatsApp, por Telegram, por eh, Instagram, TikTok, los vemos prácticamente en todas las redes sociales. Eh, hay otra parte que no he puesto aquí que es que hacemos también incidencia política, eh, quiero decir, estamos en contacto pues, para ver qué está pasando, qué, qué se está haciendo con las leyes relacionadas con medios de comunicación, con desinformación en la Unión Europea. Eh para intentar, pues por nuestro lado, que se defienda la libertad de expresión, pero también que se eh, luche contra, eh, esta, contra, contra la desinformación, tanto desde las instituciones como desde las grandes plataformas. ¿no? Eh, y luego esta parte que es por la que yo estoy aquí también hoy, que es la educación contra la desinformación, eh, que lo hacemos en todos los ámbitos, desde jóvenes hasta personas, personas mayores. Somos todo esto en maldita.es, ahí en resumido empezó todo con maldita hemeroteca que es la que hacía como coger esto que habían dicho los políticos hace dos años eh, y ahora dicen todo lo contrario, ponerles, contraponerles eh, a su hemeroteca pero luego enseguida surgió la necesidad eh, de que apareciera maldito burlo para monitorizar el discurso público, eh, maldita ciencia eh, con toda la desinformación relacionada con con ciencia, con nutrición, con alimentación y en la pandemia por supuesto eh, todo lo relacionado con el virus eh, y maldita tecnología que intenta acercar la tecnología y responder a cuestiones muchas veces relacionadas también con, con la ética de la tecnología, ¿no? no solamente no hablamos del último modelo de, de móvil sino bueno qué pasa con, con ChatGPT por ejemplo, quién tiene la responsabilidad si una inteligencia artificial eh, lleva a que alguien salga perjudicado, este es uno de los últimos artículos que, que hemos hecho por ejemplo. Y luego tenemos estas secciones que veis más a la izquierda, que son como las secciones nicho, en las que hemos identificado que hay, por ejemplo, en el, la de feminismo y e migración, conectivos especialmente vulnerables o temas especialmente vulnerables a la desinformación. Y por eso tienen un lugar específico y les dedicamos una atención específica y hay personas que trabajan eh, sobre eso. Eh, hablábamos de, bueno, la desinformación no es un fenómeno nuevo, yo creo que si lanzo la pregunta a todos os suena algún culo. Clásico que, que hemos recibido, no sé si aquí todos tenemos cierta edad, Ricky Martin, la mantequilla, el perro, estas cosas seguro que nos suenan a la mayoría, un clásico que se hizo viral en toda España, eh, si, no, si no lo conocéis podéis buscarlo luego, que tenemos un artículo, eh, pero ¿qué ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas y media? Pues por un lado que con la aparición de internet la información se ha democratizado, y eso está muy bien, pero también se ha democratizado la desinformación. Es decir, hoy en día cualquiera puede, igual que cualquiera puede compartir información a través de las redes sociales o de una página web, que prácticamente cualquiera puede hacerse, cualquiera puede desinformar. Por eso el, el fenómeno se ha multiplicado y se ha amplificado. Después, aunque yo sea periodista hay que decirlo, los medios de comunicación han perdido credibilidad pues eh, las reacciones eh, se han achicado eh, todo tiene que ser mucho más inmediato, todo tiene que ser mucho más rápido, a veces no se contrasta como se debería y luego surgen algunas páginas web a las que nosotros por ejemplo no les llamamos medio de comunicación porque no hacen información no, eh, no, no transmiten información eh, veraz ni, eh, ni real sino que transmiten desinformación y luego que han cambiado nuestros patrones de consumo que es lo que nosotros llamamos el ancla y es decir que Muchos de los que estamos aquí crecimos con la radio, con la tele, con la prensa escrita. Teníamos un ancla, un, un, unos indicativos de que lo que venía a continuación era información. ¿no? Los, oímos los pitos del, de la radio, de, de que empieza el informativo y sabíamos que hay, hay unos periodistas que están haciendo su trabajo, que como decía, nos podemos equivocar también los periodistas, pero es gente especializada que está haciendo su trabajo. Ahora lo que tenemos son las redes sociales en las que muchas veces no sabemos quién está detrás, no sabemos quién está, si, si lo que hay ahí es un periodista, un experto, eh, alguien que sabe lo que está hablando o es cualquiera que está contando cualquier cosa que la ha sacado de cualquier lugar y que puede no ser verdad. Este ejemplo lo ponemos muy a menudo, aunque no viene, en este caso, eh, no, no está relacionado con discurso de video, pero una de estas dos cosas es una información y otra cosa sale de una web satírica. Claro, si esto lo ves dentro de la web de la que sale, pues por el contexto que hay alrededor, tú puedes identificar si esto sale de un medio de comunicación o de una web de la que te puedes fiar o no. Si lo ves así, si lo que ves es un pantallazo, no lo puedes identificar. Y así es como recibimos la, la, hoy en día los contenidos. los recibimos, muchas veces recibimos el pantallazo de un tweet, pero no recibimos el tweet, ni siquiera sabemos si ese tweet se ha publicado. Eh, cuando os hablaba antes de que no utilizamos la palabra fake news o noticias falsas es porque, como os decía, la desinformación tiene muchísimas caras y se presentan muchísimos formatos. Aquí os he puesto algunos ejemplos relacionados con, con bulos y desinformaciones migratorias. Uno de ellos, el de la izquierda, es un vídeo que circulaba diciendo que, que, fíjate, las personas que vienen a Canarias, los inmigrantes tiran la comida que les dan, así también un poco relacionado con, con el tema de, de la pobreza, no les dan comida y la tiran. Y, y nosotros aquí que no nos dan nada enfrentando, como se decía antes, también a ellos frente a nosotros, ¿no? que es algo que vemos total, totalmente en este tipo de desinformaciones, pues era un vídeo que no estaba grabado en Canarias, que estaba grabado en Egipto y que era una protesta contra un boicot contra productos franceses y por eso estaban tirando yogures de la noche. Pero esto lo pones a circular como que está pasando en Canarias y si no te paras a mirar más o si te lo quieres creer, te lo crees. Eh, el que veis aquí que pone el bulo que afirma que hay 1.600 empadronados de origen magrebí en Barcelona es de la semana pasada, una cadena de WhatsApp, diciendo que hay 1.600 empadronados de origen magrebí, luego, luego habla de, de Marruecos, eh, para que voten en las elecciones a Ada ¿no? o, o a quien les ha dado esa, ese empadronamiento. Pues esto es una cadena de WhatsApp, no es, no, no es algo que parezca una noticia. O el tercero que se he puesto ahí, que es un audio... Eh, en el que al principio de, de la pandemia se decía que había un niño que venía de China que había dado positivo en coronavirus. Al principio sí hubo una gran cantidad de bulos relacionados con la comunidad china eh, con, con, el, con el coronavirus. Entonces, todos estos son casos en los que es algo que no parece una noticia, pero que al final genera desinformación y luego afecta, como decíamos, a colectivos vulnerables. Eh, vemos ahí los, los, el colectivo de migrantes, por ejemplo, ese otro, eh, que se ve ahí, que era un inmigrante que supuestamente se había escapado de un centro de internamiento de Fuerteventura contagiado de coronavirus, nosotros pixelamos la foto, pero eso venía con la foto de la persona y con el nombre de la persona. Y eso se puso a circular y, vamos, no, no era real, no sé, no, nos confirmaron que no se había escapado, o este otro que intenta eh, decir que Cruz Roja está dando ayuda alimentaria aprovechándose la necesidad de la gente y luego pinchas ahí y lo que quieren es quedarse con tus datos o timarte. Eh, y después otro de los grupos que tenemos, que es el de feminismo, pues hay un montón ahora de eh, de bulos y desinformaciones relacionados con, eh, con personas trans. Incluso esa conspiración que pongo ahí, eh, que la hemos visto en varios países, en la que se dice que las mujeres de varios presidentes eh, o jefes de Estado son trans, o puede ser Begoña Gómez, eh, Michelle Obama, o Brigitte Macron, y esto es algo que al final lo que hace es fomentar también ese discurso contra colectivos de personas y por eso nosotros eh, le dedicamos un espacio especial para, para luchar contra esa desinformación. Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros y cuáles son las herramientas que ponemos al servicio de la ciudadanía para que puedan hacerlo? Porque una cosa que es maldita llevamos ahí como nuestro ADN es trabajar con la comunidad, es decir, nosotros solos no podemos. Nosotros tenemos a personal, a personal especializado que se dedica a esto, pero necesitamos que la gente nos ayude, necesitamos que la gente nos mande los, eh, lo que les llega, porque mmm, yo puedo saber, nosotros podemos saber qué es lo que circula en Twitter, por ejemplo, que es una red abierta, en Facebook, en los grupos abiertos, lo que se publica en webs, pero no podemos saber lo que pasa en WhatsApp, porque... Por algo es una red cerrada y está muy bien que sea cerrada, pero necesitamos saber qué es lo que se está moviendo en los grupos de la gente. Eh, luego tenemos otro, eh, otra figura que no la tengo aquí, que es lo que llamamos los superpoderes, que es que la gente nos dona sus superpoderes, pues igual no puedes, eh, nosotros al final, eh, igual no puedes colaborar económicamente, eh, pero sí nos puedes donar. Tus superpoderes de soy experto, yo que sé, en hablo árabe, por ejemplo, pues no tenemos a nadie que hable árabe ahora mismo dentro y a veces cuando nos llegan desinformaciones que están en árabe, pues nos, eh, tenemos que recurrir a personas que, que lo hablan, o chino, o durante la guerra de Ucrania, ucraniano, ruso, entonces nos puedes dejar ahí tu contacto eh, y, un, y en que eres experto y nosotros... Eh, trabajamos con la comunidad que nos ayudan también en los desmentidos. Hacemos lo primero, periodismo, datos, hechos y verificaciones, no desmentir lo que circula con datos y con hechos y verificar también lo que dicen por ejemplo los políticos ahora durante la moción de censura o cuando lleguen las elecciones. Eh, mis compañeros se pasarán el día verificando discursos públicos, debates, eh, muchas veces en directo, otras veces hace falta un poco más de tiempo. Hacemos informes e investigaciones también, o sea, que os he puesto algunos ejemplos de los relacionados con, con, informa, eh, con desinformación sobre migración. Eh, en base a los que luego podemos trabajar y que también se basan en la recopilación de datos que nosotros tenemos, de esas desinformaciones que nos mandan, podemos extraer y saber cómo está evolucionando la, la desinformación, qué narrativas se están, ese barómetro que veis ahí de la desinformación que hicimos junto a Oxfam, eh, analizaba las principales narrativas que nosotros teníamos identificados a, a raíz de los desmentidos que tenemos y de la desinformación que nos llega eh, y se y se confirmó que gran parte de los españoles habían escuchado esas narrativas desinformadoras y muchos de ellos se las habían creído. Después, otra de las herramientas más potentes que tenemos, que es a través de la que nos llega eh, gran parte de esa desinformación, es este número de WhatsApp, que por un lado nos sirve para recibir y para estar alerta y para saber qué es lo que está circulando y ponernos a trabajar y a desmentir esos contenidos, pero además reporta un servicio a la ciudadanía, es decir, lo que veis cuando guardáis ese número de teléfono, lo podéis guardar eh, y chateáis, es un chatbot de WhatsApp. Entonces entráis y os dice, ¿qué queréis hacer? Verificar un contenido, eh, los bulos del día es que te manda un mensaje con los principales desmentidos que tenemos, también os lo puede mandar en audio un resumen semanal, pero esa primera parte de verificar contenido es que yo, si me ha llegado un audio, lo mando. ¿no? Entonces, si me ha llegado un audio, lo mando, o una cadena de WhatsApp y está desmentido, ese bot automáticamente me va a responder con el artículo desmentido. Y ese artículo luego lo voy a poder mandar al grupo de WhatsApp porque seguramente me ha llegado eso con el mayor cariño posible. porque A nadie nos gusta que, que nos corrijan y tampoco se trata de generar... Eh mal rollo porque ya sabemos cómo son los grupos de WhatsApp, pero se lo puedo reenviar directamente. Entonces, tiene esa doble vía que nos sirve a nosotros para saber qué es lo que está circulando y además a la persona que lo manda le vamos a enviar el artículo que tenemos si ya está desmentido y si no, cuando esté desmentido, te lo mandamos dos días después también. Así que esta es una de herramienta fundamental tanto para que podamos hacer nuestro trabajo, que al final trabajamos para, para la sociedad civil, como para que la gente pueda tener una vía fácil de, de comprobar y de contrastar la información porque es cierto que nosotros podemos dar muchas claves de cómo contrastar la información y cuando tenemos tiempo todos está bien que intentemos contrastarla, pero la realidad es que vivimos muy rápido y no siempre vamos a tener tiempo para buscar el medio de comunicación del que ha salido o del que no ha salido o ver si esa foto está descontextualizada o no. Entonces, tener ahí un servicio en el que tú lo mandas y si ya está, te lo manda de vuelta, la verdad que, que funciona bastante rápido y es una manera rápida y eficaz de poder contrastar. Y luego también estamos además en todas las redes. Bueno, no he puesto aquí Facebook, pero también estamos en Facebook, pero estamos en todas las redes posibles eh, en las que podemos estar todos los días. Tenemos programas de Twitch, por ejemplo, a la una de la tarde, en la que hablamos de verificación, pero también hablamos de migración, hablamos de educación, eh, de tecnología, de todos los, los aspectos que eh, en, lo, en los que vamos trabajando y en la parte de educación, que es la que yo coordino, por un lado hacemos formaciones a todo, para todos los públicos, para jóvenes, para adolescentes, para personas mayores. Estas fotos que veis aquí, una de ellas es de, un, de unas formaciones que hacemos con Casa África en Canarias, que ya hemos hecho dos ediciones, una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Fuerteventura. En las que nosotros vamos y nos traen cada día a dos grupos de 60 estudiantes de, de ESO y de bachillerato de distintos institutos y les hacemos una formación de dos horas específica sobre desinformación, eh, discursos de odio y migración, en las que vemos pues, desde eh, identificar nuestros sesgos, nuestros prejuicios, eh, los tipos de desinformación que hay. ¿Cómo nos la intentan colar? Hacemos juegos, el que veis a la derecha es un juego que tenemos de, de, de cartas, de tarjetas, que por un lado tenemos desinformaciones y bulos y por otro lado tenemos las características de esos bulos específicos sobre migración. Odio al otro, no tiene fuente, son peligrosos y los chicos pueden ir y las chicas pueden ir uniendo esas características con los bulos para que cuando las vean la siguiente vez se les encienda la señal de alerta y digan, oye, que es que me están intentando enfadar, me están diciendo que son peligrosos, pues todo esto igual encaja con que podría ser una desinformación. Tenemos cursos abiertos para, eh, para todo el que lo quiera hacer, eh, tenemos itinerarios formativos que también están, eh, que hemos desarrollado en diferentes proyectos y que pueden utilizar los docentes en sus clases, todo el material eh, de que os esto, estoy hablando es, es libre, este es el PDF que si os queréis ahora coger con el móvil, pero ahora os paso si no ese... Ese link por, por el chat eh, es un PDF en el que tenemos recogidos todos estos recursos didácticos para que no haya que irlos buscando eh, y navegando por nuestra web, eh, porque tenemos también, un, por ejemplo, un escape room eh, sobre migración y discurso de odio que se puede jugar en, en PC, en el ordenador de forma individual, con más gente, dura 45 minutos y ahí te vas enfrentando a distintos retos en los que te, te, te ponen frente a discurso, a discurso de odio y a sobre sobre migrantes, en este caso. Eh, y después tenemos también este tipo de infografías en las que antes se hablaba, por ejemplo, de qué hacer cuando te encuentras con algo en redes sociales. ¿no? Pues nosotros hicimos esta infografía. Laura, eh, te, perdón. Dóname. Sí, puedes, para hacerlo más participativo, para que uh -huh. haya... Si puedes terminar en dos minutos sí. a lo mejor te pido mucho. No, no, estoy terminando, esto ya, vale, ya llego al final. Eh, nada, pues ahí eh, intentamos condensar en infografías que son como un material que funciona muy bien porque es muy visual pues uno, cómo identificar la desinformación. Dos, ¿qué hago si descubro un bulo en redes sociales? Pues ni compartirlo ni comentarlo porque si lo comparto, aunque sea para decir que es mentira eso al algoritmo de la red social le está diciendo que es relevante y va a hacer que lo enseñe más. Entonces son cositas que, que igual no tenemos tan presentes y, y que hay que tener en cuenta. Y lo que os decía, luego a través de juegos como este Escape Room, este otro juego que se llama No More Haters, que también es para romper la cadena del odio, ponemos a disposición de los docentes y de la sociedad en general otras formas de aprender a identificar y a combatir el discurso de odio, digamos, de una manera más lúdica o, o más didáctica eh, Nada, aquí traía un par de ejemplos, por, justo por lo que se estaba hablando de antes, ¿no? este de No More Haters, te pone frente a situaciones reales de, en una conversación sobre un tema polémico en redes sociales, un usuario se mete contigo, ¿qué haces? Y tú tienes que ir diciendo qué harías en esos casos. O sea, te pone a frente a situaciones reales con las que, con las que te vas a encontrar. Eh, estoy justo a tiempo. Eh, nada, básicamente tratamos para frenar, trabajamos para frenar la desinformación, los discursos de odio y lo que siempre le decimos a la gente es, primero, lo fundamental, sin, sin dudas no lo compartas, porque nadie te va a querer más por compartirlo, igual te quieren hasta menos. Y segundo, eh, aquí estamos para que nos preguntes eh, todo lo que so sobre lo que dudes, que además nos ayuda a poder saber qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, Laura. Sé que resumir todo tu trabajo y que <risa> hacer mu muchos proyectos y yo soy un gran fan de, de Maldita, es muy, es muy difícil y os hemos invitado alguna vez a, a las clases de Comunicación para la Igualdad en, en, en Castellón. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo muchas preguntas, ¿no? porque esto de la desinformación, los bulos, el poder de, de las narrativas, ¿no? eh, uh -huh. la, la importancia que por aquí estaba, eh, no sé si se habrá ido Anabel de, de, del Ayuntamiento de Barcelona, que ellos tienen como un, una pirámide de, de cómo uh -huh. funcionan los discursos del, del odio esas narrativas que, aunque explícitamente no tengan ¿no? o no sean tan de odio, pero sí, com, sí tienen componentes prejuiciosos sí uh -huh. tienen componentes... Eh, estereotipados eh, ¿no? uh -huh. que, que enlazan a determinados colectivos eh, con componentes negativos y que eso luego lleva ¿no? a, a violencias más directas y, y, y a consecuencias uh -huh. más, eh, bueno, eh, más, más graves ¿no? por eso la importancia de, de, de lo simbólico eh, yo tengo alguna pregunta pero eh, para dar paso a, a lo que se ha ido comentando en el chat a ver si no me pierdo porque hay alguna, eh, algún hilo por aquí eh, Anabel comenta, de lo que te decía, ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona, uh -huh. que, que han denunciado ya este delito de odio de, sobre el bulo del perdonamiento uh -huh. a, a la Fiscalía y te pregunta que si publicaréis el resultado del monitoreo durante la campaña electoral que ahora se viene, ¿no? Se vienen unas fechas intensas, imagino, para, para vosotros, ¿eh? Maldita. Sí, no, o sea, nosotros todo lo que, lo que investigamos que es verificable se publica, claro, no todo siempre es verificable, por ejemplo, respecto al, al discurso político, podemos verificar lo que se basa en datos y en hechos, no podemos verificar las opiniones, no podemos verificar las proyecciones, el que a mí alguien me diga que dentro de 10 años va a haber una avalancha de inmigrantes en España, no lo puedo verificar porque es un futurible. Entonces, todo lo que se basa en datos y en hechos sí que se hace una verificación dentro de las posibilidades y de ponderar, de intentar verificar a todo el mundo. Eh, se hace y se publica, efectivamente. No, no sé ahora mismo el plan que tienen mis compañeros, pero entiendo que debates públicos, o sea, bueno, debates de, de candidatos, no sé si ahora en la de las elecciones municipales a qué nivel se, se hará, pero cuando lleguen las generales desde luego que, que sí se hace y se verifican los debates, se verifican cuando hay eh, discursos públicos y en las municipales, desconozco muy bien a qué nivel se va a, a verificar los planos municipales. Eh, son muchos municipios en España y no sé qué es lo que se va a poder llegar a, a verificar, pero todo lo que se verifica se publica en nuestra página. Eso sí. Perfecto. Eh... Como, como has comentado, el, bueno trabajáis mucho con colegios, con instituciones, uh -huh. con, con entidades, eh, por, por hacerlo, por, por ir a la práctica. ¿no? Eh, ¿Cómo te contactan a ti para eh, que pueda eh, decirle a las entidades cómo pues, lo ofrecéis? Es de una forma muy variada, nos pueden escribir, tenemos un correo electrónico que lo voy a poner aquí que se llama educa.maldita.es, que a través de ese es del que se vehicula, digamos, todas estas charlas, conferencias, intervenciones, formaciones a formadores, que no lo he dicho, pero ese es uno de nuestros grandes focos, porque al final nosotros podemos ir a X colegios, pero no podemos ir a todos los colegios o institutos de España, pero si formamos y damos herramientas a los formadores... Es la manera de llegar a más. Yo justo ahora me estoy preparando también, una, terminando de preparar una clase para esta tarde que doy a formadores de eh, Asturias. Una compañera va a dar la semana que viene también. Entonces, a través de ese email que creo que se ve, nos podéis escribir. Y luego también tenemos un formulario dentro de, de Maldita Educa, que es la parte de, mal, de la página web de maldita.es, en la que nos podéis contactar y ahí evaluamos disponibilidades, y, y circunstancias y, y siempre que podamos ir acudimos, ya os digo, por ejemplo lo de Canarias es, pues a través de Casa África que, que contacto con nosotros y ya hemos hecho un par de programas. Hacemos cosas a veces, pues si nos contactan las diputaciones, con diputaciones. Programas Erasmus, que a, a veces los, hay varios institutos que presentan programas Erasmus relacionados con desinformación o con alfabetización mediática eh, y nos piden participar y bueno, pues si podemos, vamos, les damos dos o tres clases o luego a veces nosotros eh, podemos optamos al... Um, algunos programas o, al, o intentamos conseguir al, algunos eh, programas y financiación pues por otro tipo de, de instituciones, y entonces ahí a veces eso nos permite colaborar con, con centros e institutos. Ahora estamos haciendo un programa con un instituto en el que le estamos ayudando a hacer, les estamos enseñando a hacer un podcast, por ejemplo. Eso ha venido gracias a que nos presentamos a un proyecto, lo ganamos. Entonces, las maneras son, son muy diferentes y variadas. Por aquí, Tziar eh, comenta, eh, ¿cómo combatís la inmediatez de las redes sociales? Porque supongo que la verificación requiere un poco de tiempo. Claro. Sí, no. ahí eh, Hay tiempos que no podemos acortar. O sea, intentamos primero detectar lo más rápido posible, que gracias, por ejemplo, a este, al sistema de WhatsApp que os decía, que además lo tenemos automatizado. Hay una persona que siempre puede entrar a responder, pero está automatizado y ya nos avisa a nosotros de cuándo se está haciendo viral. Lo primero es intentar entrar cuanto antes. Es decir, además, eh, nuestros criterios son, eh, uno de ellos es la viralidad y otro es la peligrosidad. Es decir, que si vemos que está circulando un bulo, o una desinformación que puede afectar a un colectivo vulnerable, como puede ser el de los migrantes o mm, en la época de la pandemia, diciendo que las vacunas son veneno y que no te las pongas, pues ahí vamos a, a, vamos a entrar a verificar cuando mm, casi ni se está empezando a hacer viral para tenerlo listo, porque sabemos que eso se va a hacer viral. Eh, eso nos ayuda a ser eh, rápidos, tenemos eh, un bagaje, una experiencia y muchas veces pues también algo que ha verificado otro verificador, eh, no somos los únicos en el mundo, pues podemos partir a veces de su trabajo también para luego comprobar que está todo bien y apoyarnos en ese trabajo, pero hay cosas que no se pueden acortar. Por ejemplo, no sé si os suena el bulo de que los menores extranjeros no acompañados reciben 664 euros al mes de ayudas. Ese bulo tardamos dos semanas en desmentirlo y, y eso tiene un, una razón de ser y es que las competencias de las ayudas a los menores extranjeros no acompañados son de las comunidades autónomas. Entonces no, depende, no, no puedes llamar al ministerio X y decirle dime que si esto es o no es, sino que tienes que escribir a las 17 comunidades autónomas y que te contesten. Y dice más 30 y Melilla. Entonces claro, eso lleva, por mucho que tú estés insistiendo todos los días, eh, lleva un tiempo hasta que te contestan la mayoría, entonces intentamos ser lo más rápidos posibles, pero no siempre se puede porque hay veces que no depende de nosotros, obviamente pues cuanto más se tarde más se expande el bulo, pero por ejemplo eh, hubo un caso, eh, no está relacionado con migración, pero después de las elecciones en Estados Unidos salió un audio de la entonces ministra de Exteriores eh, González Laya que supuestamente salía ella dando una entrevista de radio llamando, a, en lugar de hablando de Joe Biden, hablando de Bin Laden, ¿no? como que se confundía tres veces. Eso nosotros lo detectamos en WhatsApp, no sé si a las 10 de la noche nos empezó a llegar por WhatsApp. Por la mañana nos pusimos a trabajar inmediatamente eh, y lo sacamos a las 10 de la mañana, en cuanto pudimos, tuvimos ya el ministerio, hicimos todas las comprobaciones, lo sacamos. Eso pasó, de, de, saltó de WhatsApp a Twitter, y cuando llegó a Twitter, enseguida se empezó a frenar en Twitter. La propia gente empezó a compartir el desmentido en Twitter. Entonces pudimos hacerlo porque ya lo habíamos detectado en otra red social, porque a veces saltan de unas redes sociales a otras. Entonces en cuantos más lugares estemos y más pronto lo podamos eh, detectar, más pronto podamos, podemos empezar a trabajar. Eh, durante la pandemia hacíamos turnos, o sea, no parábamos de trabajar nunca. Eh, bueno, por la noche dormíamos unas horas, pero se hacían turnos para que los siete días de la semana estuviese cubierto. En Semana Santa trabajamos aquel año. O sea, todo el tiempo había gente pendiente para monitorizar qué es lo que estaba pasando y desmentirlo lo antes posible. No sé si tú compartes esta, esta reflexión, Laura, porque al igual que los bulos, eh, bueno, han tenido mucha propagación ¿no? en los últimos años. Eh yo he sentido como que al menos parte de la sociedad sí que es más consciente de que existe este, este fenómeno comunicativo ¿no? de, la, de la desinformación, y que cada vez la gente pide pues, más formaciones, qué competencias tenemos que tener, qué competencias mediáticas para, para eh, parar esos discursos del, de, del odio, ¿no? que ya bueno, impregna hasta nuestros círculos de amigos, ¿no? claro. quiero decir, y a veces como... Mmm... Eh, muy muy difícil eh, rebatir esto no rebatir este estos discursos yo creo que ahí entra una cosa creo que sí que puede ser que seamos más conscientes de que esto de que esto está pasando pero hay algo de lo que igual no estamos siendo tan conscientes o que nos cuesta más porque al final es luchar contra nuestra cosa más íntima que es el tema de los sesgos los prejuicios los estereotipos todos los tenemos y es muy difícil combatir eso primero detectarlos lo primero es intentar detectarlos pero es que luego a veces eso va a ir contra tu forma de ver el mundo con, de, de la manera en la que lo has visto siempre la manera en la que te han educado eh, y eso cuesta eso cuesta mucho, cuesta mucho decir que no tienes la razón en algo o que te han engañado o que igual lo estás viendo desde un punto de vista y no estás siendo estás siendo sesgado entonces yo creo que esas y las emociones ¿no? que al final muchas veces o sea, todos estos bulos y desinformaciones apelan a las emociones, a que esto me enfada, a que esto me cabrea, a que esto lo voy a compartir, porque fíjate, esto no puede ser. Yo intento, yo siempre digo en las formaciones que intento hacer un ejercicio cuando entro en Facebook. Eh, y que es que cuando veo con la gente con la que más comparto igual la forma de ver el mundo, es con la que igual más me paro con lo que escriben cuando me suena un poco raro. Porque tenemos tendencia a que, bueno, si confirma lo que yo pienso, aunque me suene un poco raro, pues lo voy a dejar pasar si esto no confirma lo que yo pienso y va contra mi partido político al que no apoyo o tal ahí voy a ir a degüello entonces eh, creo que ahí es un trabajo propio el que tenemos que hacer de no dejarnos vencer por esos sesgos, por esa ideología, por esa manera de ver el mundo y, y pararnos y leerlo, es que a veces ni siquiera queremos leer, igual veo que alguien de un partido político al que apoyo no sé a, a, a, a, tiene un caso de corrupción o lo que sea o, y igual ni siquiera me meto a leer la noticia porque ay, no vaya a ser entonces, ahí hay que hacer un ejercicio de autocrítica muy fuerte eh, y también escuchar a veces los medios que igual no nos gustan. Mm. Por X, porque no nos gusta su estilo, porque no compartimos tal. Pero bueno, eh, escuchar una sola radio, leer un solo periódico, ver un solo informativo. Eh, igual hay que ampliar un poco para escuchar lo que dice otra gente, porque igual no es que me estén mintiendo, pero igual se están dejando cosas fuera. También lo que yo estoy escuchando. Claro. En, en relación con esto, eh, Laura, María, que me he saltado su, su, eh, su reflexión, eh, pregunta sobre, bueno, a veces es mm, mejor cómo contestar, ¿no? Eh, con datos, el fact-checking, lo que se publica, porque es cierto que suele generar a veces más publicidad o más mm, polémica en esta mentira, ¿no? No sé si conoces también a... No le des casito, que también... Mm, eh, sí. eh, de ese tipo de desinformación y a veces no, donde poner la balanza entre... Es, es, es muy complejo eso, yo creo que, que en... yo creo que no está mal contestar con datos, ya te digo, nunca, nunca poner, el, ni siquiera replicar el bulo para decir que está mal, o sea, poner el artículo de verificación o los datos o los hechos, yo creo que la gente también lee, sobre todo quizás en Twitter, lees los comentarios de la gente, entonces si alguien lo está rebatiendo, o sea, lo está rebatiendo desde el respeto, poniendo mira, este artículo está aquí y esto con datos y hechos o estos tres artículos dicen que esto no es así yo creo que eso está bien porque si no queda sin contestación y no pasa nada claro ya meterse en, en un cuando la cosa escala a nivel de tono y, y ya se pierden las formas y ya se pierde el respeto y ya entramos en otras cosas ahí sí que creo que hay que frenar nosotros tenemos otra infografía que nos no enseñado pero que es la hicimos en la pandemia de cómo hablar con alguien que comparte eh, o difunde teorías de la conspiración y desinformación. Y el último punto es, si esa persona está muy polarizada, pues relaja, porque igual no vas a poder hacer nada. Pero en Twitter yo creo que lo lee mucha gente, por ejemplo, y alguien lo leerá que tenga dudas, que igual no esté polarizado, con la gente que está muy polarizada es muy complicado. Pero creo que sí que hay que intentar hacer el, el, el trabajo desde el respeto desde, y desde que a uno tampoco te lleve por delante. O sea, obviamente si eso te está generando a ti un malestar, pues bueno... Eh, hay que, hay que saber dónde, dónde parar también para cuidarse, para cuidarse a uno mismo. Pero es verdad que, la, que está complicado la balanza, pero yo creo que sí que hay que intentar hace, hacerlo porque la gente lee también luego eso y ahí pueden, pueden verlo. Luego está, por ejemplo, en Facebook te enseñan, nosotros participamos en el programa de verificadores de Facebook y lo que hace es que eh, cuando se detecta tanto nosotros como otros verificadores que algo es una desinformación, tú avisas de que hay, tienes un artículo que lo desmiente y le ponen por delante como un una imagen en negro en la que tú puedes decidir verlo, pero también te avisa de que hay gente, que o sea, hay periodistas y personas especializadas que están diciendo que eso es mentira y que puedes leer sus artículos. Entonces creo que sí que hay que visibilizar cuando algo es mentira, como persona individual siempre sabiendo hasta dónde puedes llegar para que no te acabe afectando personalmente y, y con qué persona estás hablando. O si sea, es alguien que está totalmente polarizado, pues puedes llegar hasta un punto, pero mucho más no suele tener sentido. Claro, eh, Justamente Raquel también preguntaba en ese, en ese sentido, ¿no? ¿qué se puede hacer con las personas que no quieren creer que es un bulo? Es decir, que se creen que hasta la propia verificación del bulo es mentira o que cuestionan las... Ahora, bueno, la extrema derecha también va por esa línea, ¿no? Que las estadísticas están manipuladas, que, que nos mienten... Con esas personas yo creo que se puede hacer un poco. Porque se quieren creer eso, quiero decir, no, no van a salir de ahí porque es lo que quieren creer, porque les interesa, porque eh, va a favor de sus eh, fines ideológicos, pero creo que sí que hay mucha gente en el medio que duda, que, que, que sí que eh, si le planteas los datos y los hechos... Eh, sí que apoyándose en eso dejan de creer en esa mentira. Entonces creo que siempre que esté dentro del debate público y pueda servir para que esa gente que está en el medio y que no han caído todavía en la polarización o en la conspiración tengan eh, algo en lo que apoyarse, yo creo que ahí sí que sí. y creo que sí es necesario hacerlo. Uh -huh. Alguien que está muy polarizado o que se lo quiere creer eh, es muy complicado. Claro, Al final también hay... La, las narrativas, es decir, los datos son parte fundamental, pero no lo único que se puede claro. hacer. ¿no? Ya hemos comentado antes eh, la formación en narrativas, en cursos alternativos, etcétera, etcétera. ¿no? Nosotros lo que hacemos ahora mucho, por ejemplo, es, además de hacer piezas en las que te dicen esto es mentira, esto es un bulo, hacemos muchos artículos explicativos. Muchas veces porque tampoco se puede decir que algo hay veces en las que no puedes decir que esto es un bulo sino que le falta contexto y que además te doy yo la explicación, entonces hacemos artículos de preguntas-respuestas y en las que damos el contexto porque si tú sabes, eh, no sé, si hay ahora unas narrativas contra la ley trans o contra el colectivo trans si tú sabes en qué consiste esa ley te sabes lo, y, y puedes leer y encontrar en algún lugar los puntos claves, eso te va, a saber, te va a servir también para identificar la desinformación o para decirle a alguien eso que estás contando no es así entonces también ese es otro formato en el que eh, la gente puede ver qué es, lo que, qué es lo que. cuál es el contexto, no solamente si algo es verdad o mentira por un dato concreto. Eh, como personas, como, como ciudadanas, ¿no? ¿qué componentes dirías tú que tenemos que fijarnos muy bien cuando nos llega una información eh, dudosa para, para saber de bueno, lo pongo no? En cuarentena. Y, y lo verifico, ¿no? Es decir, ¿qué elementos detectáis vosotros que deben ser los principales que tenemos que tener en cuenta? Uno fundamental es las fuentes. O sea, hay veces que estas cadenas de WhatsApp o vídeos... ¿De dónde ha salido eso? ¿Quién lo ha dicho? Eh, si no sabemos de dónde sale, si no sabemos cuál es la fuente, si me nombran una fuente, pero tampoco hay un link. o El otro día ponía un ejemplo que era, según un médico cubano o médicos de Cuba, el virus... ¿Qué son médicos de Cuba? o sea, ¿Cuántos médicos hay en Cuba? Eso no es una fuente concreta. Entonces, cuando no sepamos cuál es la fuente, hay que dudar. Todo lo que se apoye en imágenes impactantes. Eh, me cuentan algo, me ponen una imagen que lo corrobora. Pues a veces hay que tener cuidado porque cogen una imagen de algo, un vídeo, una foto de algo que no tiene nada que ver. Lo ponen ahí y, y, y hacen, lo hacen pasar por lo que quieren. Eh, los titulares, ya sabemos que los titulares muy llamativos, muy sensacionalistas, eh, a veces luego no se corresponden con lo que pasa dentro de la noticia. No quedarse en el titular, que todos lo hacemos, yo a veces también lo hago, eh, tenemos mucha prisa, pero a veces hay que leer más allá del titular para saber qué es lo que se está contando, para saber si viene de una página web que igual es satírica o de broma o qué sé yo. La, el humor parece que es una tontería, pero por ejemplo se han utilizado... A veces eh, vídeos que han hecho eh, personas migrantes en tonos a diciendo, fíjate, recibo no sé cuántas ayudas, yo mil euros, tú, tú a que no trabajas y cuánto te dan al mes. Eh, son vídeos satíricos, son vídeos de humor en los que ellos se ríen de esos prejuicios a los que se encuentran todos los días, pero luego eso alguien los coge, los pone a circular y dice que es verdad. Entonces, eh, saber cuál es la intención de ese contenido. Eh, las citas, muchas veces las citas eh, nos ponen una cosa entrecomillada y ya nos pensamos que es verdad. Hay veces que eso no lo, ha dicho, no, no lo ha dicho esa persona o no lo ha dicho nadie. Cuando aparece ahí la fotito con la cita entrecomillada al lado, eh, busquemos a ver si aparece por algún lado. no creernos Hay una frase que me dijo hace por una profesora que me parece fundamental que es, eh, no todo lo que aparece en internet es verdad y no todo lo que aparece en internet es bueno. Es decir, eh, ¿puedo buscar algo en Google? También muchas veces buscamos en Google y nos creemos que porque aparece en Google es, eh, no, en Google aparecen informaciones y a veces desinformaciones y a veces publicidad o lo que sea. Hay que saber un poco identificar qué es lo que viene. ¿no? no todo lo que, yo siempre digo, ¿quién no ha buscado en Google algo sobre una enfermedad? ¿Te duele no sé qué? ¿Te ha salido una mancha no sé dónde? Buscas en Google cuidado porque muchas de las cosas que te sales no, saben si, si te, no sabes si te puedes fiar de ellas. Pues con eso, como por todo, hoy nos enfrentamos, antes sabíamos, había menos medios, de o sea, había menos medios, muy poca gente tenía la capacidad de, de publicar en, en papel o en radio. ¿no? Entonces sabías que ahí, como decía, había periodistas. Hoy en día una web puede parecer fiable y luego estar publicando desinformación. Entonces, porque lleve la palabra noticia o actualidad o Lo que sea, no quiere decir que sea un medio de comunicación con periodistas que contrastan y que verifican lo que están contando o que o gente que está intentando desinformar intencionadamente. Sí, los pseudomedios, los ¿no? Como yo los, Entonces, los, los llamo, o que se autollaman, se autodefinen. Nosotros como le, está... le llamamos webs directamente. Sí, porque ahí hay, hay, hay un debate, ¿no? Eh, si en el público hay alguna pregunta más que querés trasladarle a, a, a Laura, por supuesto eh, dejarla por el, por el chat, porque al final, eh, bueno, eh, para, aquí, para eso está eh, aquí, que, que tendrá mucho trabajo seguramente eh, con, con toda la desinformación eh, que, que tenemos ahora mismo en, eh, en redes. Y yo me preguntaba, eh, Laura, porque claro, quiero decir, lo que tú decías en un principio, ¿no? la importancia de ir en colectivo, eh, ¿Cómo ves eh, la participación o cómo ven desde fuera los otros medios de comunicación? Quiero decir, los medios más hege hegemónicos, uh -huh. o no estoy hablando tanto de medios más pequeños, ¿no? Es decir, ¿los ves partícipes para. os llaman, ¿los ves partícipes en, en poder abrirse, en poder.? O sea, nosotros colaboramos, por ejemplo, con, con varios medios de comunicación. Todas las tardes eh, estamos en Julia en la Onda. Eh, los, los cofundadores de Maldita, pues estar uno de los dos en Julián la Onda. Eh, hemos estado durante años en Radio Nacional, también en distintos eh, programas. Este año no ha podido ser por, por cuestión de agenda, ¿no? de que no nos hayan llamado, de que no hayamos querido. Estamos en varias radios y televisiones autonómicas en 20 minutos también, no sé si ahora mismo, pero hemos estado publicando porque ya me pierdo con tantas cosas, entonces sí que eh, yo creo que hay, un, hay una intención de, de llevar la verificación a los medios de comunicación y luego yo por ejemplo cuando doy charlas o cuando, cuando doy cursos a, a jóvenes periodistas, sobre todo a estudiantes de periodismo, gente que está haciendo máster, que se está formando, les digo que la, una, obviamente nosotros hacemos una verificación muy especializada para la que no hay tiempo un medio de comunicación igual no se puede meter a mirar cada tweet o cada WhatsApp, pero un periodista sí que puede verificar cada cosa que va a publicar. Trabajamos muy rápido, se nos exige trabajar muy rápido, pero cuando haya dudas hay que parar, a veces hay que enfrentarse a quien tenga por encima redactor jefe o quien sea para decirle oye frena que igual esto no es así y a veces no hay una mala intención. No hay una intención de desinformar, sino que porque los demás lo están publicando, pues yo lo voy a publicar así. O con un titular y no me acabo de fijar en que ese titular igual, otras veces sí que hay cierta intención de quiero conseguir los clics, quiero eh, tener tráfico en mi página y entonces voy a poner un titular regulinchi. Eh, pero ahí creo que sí que hay una responsabilidad de los periodistas y que yo creo que muchos periodistas sí hacen bien su trabajo y nosotros cuando hacemos cuando damos charlas o cuando hacemos cursos de verificación no solamente les enseñamos las herramientas que no tienen por qué conocer, no tienen por qué saber cómo se comprueba un vídeo que, eh, que puede estar descontextualizado, por eso les damos la, las herramientas, pero... Yo por lo menos también intento poner siempre también ese granito de, y en tu labor diaria, intenta no contribuir a la desinformación, ni siquiera de manera no intencional. Mm -hmm. Patricia, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería también intervenir y aprovechar <risa> ah, la, <va. risa> la experiencia de Laura para, para preguntarte, porque eh, yo por ejemplo has comentado antes también que trabajáis el tema de la incidencia política, uh -huh. y, y en, este, en este ámbito yo te quería preguntar, bueno, pues a nivel legislativo... Bueno, que estáis uh -huh. detectando que, que bueno que haga falta, ¿no? Para, para abordar todo el tema de la desinformación, eh, tanto de leyes eh, o políticas, como por ejemplo coordinación, ¿no? Lo que comentabas antes, por ejemplo, de, de lo que claro, o sea, con... yo no, no soy la persona experta en esto porque es <risas> otro compañero el que que está el que trabaja más en ese tema, pero sí que sé que, que a nivel de, de la Directiva de Medios eh, de la Unión Europea, por ejemplo, sí que se se, se habla y se, eh, se trabaja para que. Mm, no se puedan acoger a este, las plataformas eh, a extensiones y que cualquiera pueda publicar desinformación no por ejemplo si te creo es que estoy hablando sin saber entonces no, no quiero meter la pata pero en ese sentido o por ejemplo estamos dentro del grupo de seguridad nacional eh, que creo el que creo seguridad nacional para ver qué se puede hacer eh, qué creo el gobierno eh, sobre, sobre la desinformación tanto desde el trabajo que hacemos como desde la alfabetización mediática o las plataformas que al final tienen una o sea, creemos que tienen una responsabilidad, pues el año pasado impulsamos una, eh, una carta abierta a YouTube para pedir que ponga más, eh, que haga más para, para identificar y frenar la desinformación porque ahí entras y te puedes subir de, de, puedes pasar de conspiración a conspiración sin que te salte ningún tipo de alerta eh, o por ejemplo este año estamos liderando, desde el año pasado estamos liderando eh, el no me saldrá el nombre. FTSN, que es European Fact Checking Network, que digamos que es como la asociación o no, no sé qué entidad jurídica tiene ahora mismo, pero la agrupación de verificadores de Europa. Es decir, que nos hemos juntado, liderado por, por Maldita, eh, ahora ya se, se ha constituido, o sea, nos hemos liderado, digamos, el proyecto, pero ahora ya está constituido con un órgano de gobernanza en el que están todos los verificadores o los verificadores que cumplen los criterios y han querido entrar en, este, eh, en esta red de verificadores europeos. O liderar, por ejemplo, o, o llevar, cuando fue la guerra de Ucrania, cuando empezó, claro, ahí es que fue un bom no, no os puede, iba a decir bombardeo muy traído al caso, eh, una avalancha de eh, bulos y desinformaciones y lo que empezamos a ver es que circulaban en, en, en distintos países los mismos, porque además utilizaban la imagen, porque claro desinformar en ucraniano o en ruso pues no es fácil, porque no, no es un idioma que, que entendamos, entonces utilizaban básicamente vídeos y fotos, lo que hicimos fue hablar con los verificadores de todo el mundo y decir, vale, vamos a montar una base de datos un Excel, en el que cada verificador cuando desmienta una, un bulo o un una desinformación, va a escribir ahí este es el bulo que estoy en inglés, este es el bulo que estoy desmintiendo. pone el link a la foto o a lo que sea y pone el link a su desmentido y de esa manera cuando te llega algo, lo primero que haces es buscar a ver si alguien ya lo ha desmentido y poder trabajar más rápidamente a la hora de desmentir en situaciones de crisis como esa o en situaciones como la pandemia que también se hizo y había ahí, yo no sé, 5.000 verificaciones y hacían que fuésemos más rápido porque la desinformación salta de un país a otro y, y recorre el mundo y al final muchas veces se mueven las mismas. Se mueven las mismas cosas, sobre todo cuando hay crisis eh, globales. Uh -huh. Eh, justamente eh, no la pregunta en relación con esto, ¿no? Es decir, que cuando tenemos profesionales de la información que desinforman intencionadamente, es decir, que faltan a, a toda la deontología periodística, más allá de dejarles de seguir o no consumir su, sus contenidos, ¿crees que debería haber mecanismos sancionadores, o si sabes, de alguno que, que existe ahora mismo? A ver, el tema de, de, de la legislación, eh, bueno, yo creo que, que si hay condenas, si hay. Eh, todo, todo lo que es punible eh, puede llegar a los tribunales y, y hay condenas por, por delitos, eh, bueno, no sé si son delitos o, o no, no sé cuál es la figura legal, pero contra el honor, contra la eh, delito, en los casos de delitos de odio, ¿no? Entonces por ahí es por donde ahora mismo se puede actuar. Siempre nos preguntan muchas veces crear una legislación contra la desinformación es muy complejo muy complejo porque eh, el límite entre crear una legislación contra la desinformación eh, y la libertad de expresión es muy fino. Obviamente, si se comete un delito de odio que está tipificado, un delito contra el honor, un delito contra la sanidad pública, eh, como, hemos, como ha podido quizás pasar durante la, durante la pandemia, todo eso está recogido en el, en, en el Código Penal y todo eso se puede llevar a los tribunales y se puede hacer... Pero en el caso de la desinformación, a veces es muy complejo porque muchas veces ni siquiera puedes llegar a saber quién ha iniciado esa desinformación. Eh, algo que se mueve a través, a veces está claro, otras veces no es tan sencillo. Algo que se mueve a través de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, ¿quién ha empezado a hacer eso? ¿A quién castigas? ¿A quién lo, eh, a quién lo inicia? ¿A quién lo difunde? ¿Cómo sabes que lo ha difundido? Es bastante delicado. Entonces, todo lo que está amparado por la ley, desde luego que se puede, que se puede denunciar, se puede llevar a los tribunales y hay casos y sentencias eh, en los que se, se castiga por difamación a través de desinformación. Tipificado como tal, no está la desinformación ahora mismo. Eh... Eh, retomando ese, este, este debate, si también pregunta de qué forma se puede regular que las cuentas de redes sociales dejan de ser anónimas, ¿no? Para, poder, para que esas denuncias sean más efectivas, ¿no? Hasta lo que yo sé, el que dejen de ser anónimas tiene que es una cuestión de la red social. O sea, no puede, ahí tiene que ser la red social la que, si se considera, decida que no puedan ser anónimas. Yo, hay algunas eh, que creo que no puedes, eh, que, que tiene que ser tu perfil, me parece que de Facebook, si no me equivoco, tienes que ser una, una o sea, no, no puedes crear una, un perfil falso. En Twitter, pues, eh, no sé cómo está ahora mismo la situación, porque como es tan cambiante, no, no sé cómo va, pero, pero ahí son las redes sociales las que tienen una responsabilidad y luego en cuestiones pues como que los menores se puedan abrir una cuenta o no. No sé si hay algo de legislación eh, al respecto, pero bueno, los menores se abren cuentas en redes sociales y no pasa nada porque lo único que tenéis que hacer es dar a un botón. Entonces ahí es responsabilidad de las redes sociales y de que lo que esté amparado por la ley se haga cumplir. La problemática de las grandes plataformas que a veces... Bueno, no sabes ni siquiera por qué legislación nacional están, claro. están legisladas y es, es realmente eh, eh, complejo ¿no? lo de las redes sociales en, en la actualidad. Sí, sí que yo creo que como ciudadanos, está, antes se decía en la charla anterior, eh, sí que hay algunos, o sea, ponen a disposición algunas herramientas como denunciar. Entonces, mmm, si tú denuncias que consideras que eso es desinformación o discurso de odio o, o esto, en algún momento a veces va lento. Pero eh, suelen, suelen llegar y, y a veces suelen, suelen actuar. Nosotros nos encontramos con un caso hace unos años en el que se abría una cuenta de, de Instagram eh, con una foto de una niña que decían que, tenía, que se llamaba Lucía, que tenía cáncer, que estaba recaudando fondos la familia. Eh, era mentira, una niña irlandesa que no se llamaba Lucía, eh, que sí había hecho una recaudación de fondos, pero hacía años empezamos a denunciarlo, cerraban esa cuenta y abrían otras cuentas, porque creemos que lo que querían era conseguir porque lo que pedían era dar likes. Entonces creemos que querían engordar esas cuentas hasta conseguir medio millón de seguidores o de tal y luego venderlas. Pues ahí reportando las cerraban. Lo que pasa es que, claro, van abriendo luego nuevas, pero sí tiene un efecto. A veces tarda, pero suele tener un efecto cuando se denuncia. Y ahora ya es un TikTok, ¿no? Básicamente el, el auge, ¿no? Y es súper. Bueno, yo soy. Yo cada vez que veo un vídeo que sé que incurre en algún tipo de desinformación. Eh, trato de denunciarlo, ¿no? Porque claro. más allá de eso es difícil mmm, tratar este tipo de, de, de temas, ¿no? De, de, de contenido. Sí. Entonces, sí, es eh, eh, complicado. No sé si el público tiene alguna pregunta más que realizarle a, a, a Laura o tú, Laura, quieres decir algo más que se te ha quedado por el camino en la, en la presentación. Yo, cuenta? bueno, nada, lo que estábamos hablando que creo que es un... Una responsabilidad de todos al final, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí eh, estaremos de acuerdo, eh, de los ciudadanos, de, de ser también conscientes ¿no? de, de nuestros sesgos y de, nuestros, y, y de que los demás los tienen igual que nosotros los tenemos y intentar trabajar desde, desde el respeto y desde, bueno, hay que decir las cosas a la gente. Yo en mis grupos familiares de WhatsApp, cuando alguien comparte una desinformación, yo lo digo, eh, también os digo que lo digo en plural, en plan de hoy creo que nos han colado un bulo, igual tenemos que mirar también para no, porque muchas veces la gente, obviamente a veces que, que es intencional, pero muchas veces la gente lo comparte porque refuerza sus ideas eh, y pensando que es verdad, entonces hay que intentar también hacerlo de una manera un poquito constructiva nunca me ha pasado que me hayan dicho vete por ahí, o sea, va bien el grupo de familia, pero, pero bueno, la gente o no responde o quien sea, hay muchas gracias, tal, y hay gente que deja de mandar cosas, <risa> con lo cual no se trata de, de, de coartar la libertad de expresión pero si continuamente te están mandando desinformaciones y continuamente te están diciendo que, que igual se la han colado, pues igual llega un momento en el que por lo menos dejas de compartirlo y eso deja de amplificarse hacia otro lado Sí, dejar la, la semillita ¿no? al final de eso nuestro es. círculo cercano eh... Porque, bueno, a veces no podemos con todo en, el, en, en, en la vida, ¿no? eh, Pues si no hay más eh, preguntas del, del, del público, yo creo, compañeras, Patricia, eh, podemos eh, cerrar aquí esta, esta, esta parte del, del foro. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotras aquí por aportarnos tanta, tanta información, información de, de verdad, validada, <ríe> útil eh, para, para la ciudadanía. Y pues muchísimas gracias y bueno, os deseamos lo mejor en, en Maldita, mucho ánimo con eh, todos estos procesos. Cuando no es una cosa es otra, o sea que eh, tendréis trabajo de, de, de sobra. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por la charla.